¡Oh! mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy inauguramos diciembre, el adviento. El adviento un poco raro porque no sé si llegaré, o sea, no sé si voy a hacer un día, si un día no vídeo. Cada dos días, una a la semana. no lo sé. Creo que no había mejor manera de empezar el adviento o esta racha de vídeos que con un preguntas y respuestas. Quizá podría haber empezado con algún vídeo navideño, ¿no? Habría estado muy top. Pero hace tanto digo que no subo más vídeos así personales y tal. Creo que puede estar muy bueno. Pues he cogido las más interesantes y nada, no, ya ahora sí que Sí, empezamos. Bueno, para empezar, me preguntan que en qué momento de mi vida estoy que si soy feliz, qué cómo estoy, básicamente y me alegra un montón que me preguntéis por eso por mi bienestar. Bueno, pues actualmente me encuentro bastante tranquila hay momentos en los que estoy bien, hay momentos en los que estoy mal, pero creo que nunca he sentido como la paz interior que siento en esta época de mi vida si me seguís en Instagram y seguís mi contenido pues veréis que estoy en una época de desarrollo, crecimiento personal que bajo mi punto de vista me encanta de qué manera está enfocado. Me siento como muy orgullosa de cada pasión que doy, valoro mucho todo lo que trabajo. También estoy como aprendiendo a vivir más lento y más consciente. Siento cada día más diferente de lo que era antes. No me identifico a lo mejor con un montón de cosas que hice el mes pasado, cosas que a día de hoy no haría. Me encanta porque noto esa evolución. Entonces, ahora mismo, ¿en qué punto de mi vida estoy? Pues estoy estable. Me alegra mucho sentirme en paz conmigo misma y me alegra mucho el ver que voy como avanzando. La siguiente pregunta es ¿qué haría si estuviese pasando por una mala realmente eh, acabo de pasar una mala racha, aunque no lo parezca. O Estaba tan tan mal que llegué al límite que me dio un ataque de ansiedad, hacía como un año que me dio un ataque de ansiedad y he estado muy jodida. ¿Qué hago? Pues por muy desagradable que sea una mala racha, porque He aprendido a confiar Tenéis un vídeo en cada red social mía De hecho, en YouTube también lo subí Sin avisar a nadie O sea, el vídeo está ahí Yo creo que nadie lo sabe Lo subí porque también quería tenerlo en mi canal Y como ya lo había publicado en lado, Pues no avisé Pero lo tenéis en mi canal también que Se llama Confía, todo está bien Y es una reflexión que leí en un libro Nada, básicamente el resumen Es que todo lo que te está pasando Está bien Puede que sea malo Pero es el concepto que tú tienes De ver las cosas malas y buenas ¿Por qué una cosa está mal? ¿Por qué una cosa está bien? Porque así lo decidimos nosotros Pero realmente, todo está bien Si viene de... La vida, del universo, de Dios, en lo que tú creas Entonces, hay que aprender a confiar Que todo lo que te está pasando es por algo Seguro que vas a aprender Y repito, estar en una mala racha es horrible Pero al final, gracias a esas cositas evolucionamos y aprendemos ciertas cosas Y sacamos al final una parte de nosotros Que es como más fuerte Y algo que también me ayuda en las malas rachas Es el pensar que va a pasar No hay una mala racha constante cuando estamos en una mala racha, es verdad que pensamos lo peor. Cuando estamos en la buena, tendemos a pensar, esto es porque algo malo me va a pasar, error. No hay que pensar así, hay que disfrutar lo bueno que te está pasando porque obviamente te va a venir una mala racha. No es que la vida te está preparando para que te pase algo malo, es que vas a tener cosas buenas y cosas malas siempre. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo, el entender que por muy bien que esté, obviamente va a haber un momento en el que esté mal. Y cuando esté mal, entiendo que va a llegar un momento en el que voy a dejar de estarlo. Porque la vida es así, o sea, son subidas y bajadas y necesitamos lluvia para seguir floreciendo. También me preguntan que ¿qué me hace feliz a día de hoy? ¿Me hace feliz irme sola a la playa a ver el amanecer, el atardecer? La soledad, el pasar tiempo conmigo me hace feliz estar con mi familia, estar con Joel, con los perros. Me hace feliz entrenar, cuidarme, la lluvia. Últimamente me hace muy feliz recibir mensajes de gente que me sigue apoyándome y diciéndome, recordándome más bien que el trabajo que hago vale la pena. Mucha gente a lo mejor lo piensa y no lo dice porque o piensa, bueno, no me vas a contestar o es que te lo dice mucha gente ya para que te lo voy a decir también de verdad, cada persona cuenta al final creo que me ha costado muchísimo encontrarme y encontrar el contenido sí que es verdad que aún creo que me falta enfocar más bien el contenido que estoy subiendo pero me gusta mucho la época en la que estoy tengo como más claro el contenido que quiero subir gimnasio, cuidado personal, desarrollo y crecimiento personal, salud mental, todo eso me encanta, quiero seguir así y el que venga gente a decirme que oye, me ayudas, gracias pues a mí me pone muy feliz también me hace feliz sentarme cada noche en mi escritorio, enchufarme una vela, un incienso, ponerme a hacer journaling, a escribir. Tendréis un vídeo del journaling, de cómo empezar y todo eso, que mucha gente me lo ha pedido. Sé sí, un abrazo, una muestra de cariño... Me hacen feliz cosas muy simples, yo creo. Muchas más, obviamente, pero bueno, ahí he soltado unas cuantas. La siguiente pregunta es, ¿algo a destacar que hayas aprendido? Mira, voy a decir top 3 cosas que me han cambiado la vida. La primera, obviamente, el inténtalo, no te quedes con la duda. Cosas que el corazón te está diciendo como que lo hagas y te da miedo, es como... Hazlo. Si lo haces y sale bien, habrás ganado, y si lo haces y no sale bien, pues lo has intentado, pero no te has quedado con la duda de qué hubiese pasado, ¿no? Así que siempre hacer lo que nos apetece hacer, sabiendo que puede salir bien o puede salir mal. Pero el que salir mal bien está bien, porque vas a aprender y no te vas a quedar con la duda. Lo segundo, pues lo que he estado diciendo en este vídeo, que es lo de confía, todo está bien. Eso es algo que también me ha cambiado la vida. Y la tercera cosa es el entender que no todo el mundo sentimos, pensamos y actuamos igual. Que alguien no va a hacer algo igual que lo haría yo. Eso... Me ha ayudado muchísimo a e entender que cada persona somos un mundo. Si una lo sabías así y tú no, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Ah, y voy a añadir otra. El tener muy claro que nunca vas a saber cuándo es la última vez que vas a ver a alguien o a abrazar a alguien. Así que cuando veas a alguien que quieres, dile lo mucho que le quieres. Todo lo que tengas en mente, díselo, porque no sabes si va a ser la última vez que lo hagas. Y esto... Llevo ya, pues desde que me mudé a Barcelona, dos años y pico ya. El hecho de darme cuenta de que ya no vivía con mi madre, ya estaba lejos de ella. Toda la pandemia, todo, era como, joder, o sea, ahora cada vez que la veo no me voy sin decirle te quiero, nunca. Y muchas veces he dicho, bueno, es que para qué lo voy a decir, ¿no? Pero es que me sale solo el decirle, en plan, te quiero, os quiero. Porque es como, si mi cabeza lo está pensando en decir, imagínate que luego me pasa algo a mí, o les pasa algo a ellos, y estoy con el rintintín de... Nunca les llegué a decir te quiero, aunque lo pensé. Y es como, qué poco me costaba haberlo dicho, ¿no? También es algo que he aprendido bien que me ha cambiado un poco la vida. ¿Con qué palabra me describiría? Pues me ha costado mucho llegar a la palabra. Si pudiese elegir una, sería disciplinada. Considero que tengo los pies bien puestos en la tierra como para saber a dónde quiero llegar y cómo. Tengo claro todos mis proyectos desde el primer momento e intento llevarlos a cabo hasta conseguirlos. Obviamente, pues hay veces que digo, no sé si hacer esto o esto, pero todo forma parte del proyecto que 100% quiero hacer. La cosa que yo recuerdo que me he propuesto en algún momento la he acabado consiguiendo. Y no es por creerme nada, ¿vale? Pero es que considero que eso de la persona que tiene mucho compromiso consigo misma y con los demás. Y es más, yo creo que siempre he tenido disciplina en, en un montón de cosas, pero se me potenció mucho más con el deporte. Aquí es cuando entran los cambios mentales gracias al deporte, no los físicos. ¿Crees en las segundas oportunidades? Creo en el destino y en que lo que tiene que ser para ti va a acabar siéndolo, independientemente de las veces que lo intentes. Aplico en todo en general, pero tengo sentimientos encontrados con el tema de relaciones, de parejas o de amistad, pero más de pareja. Sé que es un poco contradictorio, pero es que hablando de relaciones, no considero que sea sano dar más de dos oportunidades a una persona. Es decir, tú cuando empiezas con una persona, ahí estás dándole la primera oportunidad, ¿no? Si no funciona, vale, lo dejas, luego volvéis a intentarlo, ahí viene la segunda oportunidad, volvéis a dejarlo, volvéis a intentarlo, ya vienen tres oportunidades, entonces ya hay... Ahí creo que empieza como la toxicidad, creo que empieza esa costumbre y creo que eso toma tan en serio el compromiso, como que se es da esta importancia. Todo esto lo digo bajo mi punto de vista, mi experiencia personal, mi opinión personal, todo personal, pero o sea que no vea lo contrario, no voy a pensar diferente. Pero bueno, que aquí donde me veis soy una persona que con mi pareja llevo cuatro años y cuando llevábamos un año lo dejamos y volvimos al mes siguiente. Realmente ya tenemos dos oportunidades, pero es que por eso mismo pienso que... O sea, mi cabeza no es capaz de entender que... En algún momento, si nos separamos, volvemos. O sea, creo que antes de volverlo a dejar, sabiendo ya por lo que hemos pasado, lucharíamos hasta el final por salvar la relación. Antes de dejarlo, pensaríamos todo muchísimo. Pero si has tomado esa decisión, es por algo. Si estás tomando esa decisión tantas veces y lo dejas y vuelves y lo dejas y vuelves, es como, como que pienso que ahí hay algo que no se está tomando en serio. ¿Qué es lo que más y lo que menos me gusta de mí? Pues lo que más, pues mira, no quiero gente tóxica en mi vida. Si tengo que decir que no, voy a decir que no. Tengo este objetivo, voy a por ese objetivo. Esto me está dando dolores de cabeza, no tengo por qué pasar dolores de cabeza por esta tontería fuera. Esas cosas y tener como las cosas tan claras es algo que me encanta de mí. Obviamente, siempre me voy colando en algunas cosas, pero creo que en comparación a antes, vamos, ni de coña era así. No sabía decir que no. voy a tomar por culo le cuento todo a todo el mundo. No, no, no, no Ahora eso no pasa Tengo muy claro que quiero mi bienestar Y no me voy a joder por nada externo a mí Lo que menos me gusta es mi forma de organizarme Bueno, mi organización Porque la forma de organizarme me gusta Pero el cómo me organiza, es que Sí que es verdad que no tengo esa frustración de cuando no llego a algo, porque entiendo que no puedo llegar a todo, pero creo que puedo hacer más cosas de las que hago por culpa de no organizarme bien el tiempo, no las llego a hacer. No me gusta nada. Y lo he tratado hasta con la psicóloga. Me preguntáis también que si me arrepiento de algo. Lo he dicho en muchas ocasiones, nunca me voy a arrepentir de algo que en su día hice con el corazón. No tengo por qué arrepentirme. Si lo hice es por algo. Que a día de hoy no me identifique y no lo volvería a hacer. O pienso, ¿en qué momento hice eso? Sí, me pasa así de veces. Pienso en algo que haya hecho con x. Persona y digo, ¿en qué momento da? Pero es que en ese momento me salía a hacerlo. Entonces es como, pues está bien así. Porque es como era yo antes. La vida se trata de eso, de seguir evolucionando, de seguir aprendiendo, de estar en constante desarrollo. O sea, es que parezco súper diciendo todo esto, pero es que es como pienso actualmente. ¿Qué has estudiado? ¿Te dedicas a algo más aparte de las redes? Esto me ha probado una chica que ponía que me acababa de conocer. Creo que mucha gente ya lo sabe, pero si viene alguien nuevo, pues que lo sepa. Yo en los estudios me los dejé porque iba fatal. Iba a repetir curso, teniendo todo el curso anterior también pendiente. No sabían qué, qué quería ser, estaba muy desubicada lo hablé con mis padres todo apoyándome en que me diese un año sabático, lo mejor que pude hacer en cuanto a mi situación, pero yo en ese año sabático saqué un título de inglés, empecé a trabajar me abrí el canal de YouTube, a los dos meses se me hizo un video viral y fue cuando empecé a crecer en redes al año siguiente cuando conocí a Joel, fue cuando me contactó una agencia diciéndome, mira están haciendo campañas, creo que encajas, no sé más cuánto entré ahí, dejé el trabajo, dejé los estudios porque los había vuelto a retomar y hasta el día de hoy ya hace cuatro años que únicamente me dedico a esto tengo otras fuentes de ingresos, pero son muy muy muy muy mínimas pero como trabajo tengo las redes sociales, con nuevo que es un trabajo que se paga muy bien y da pues eh, para, para vivir. Pero igualmente tema de estudios, estoy estudiando especialista en mamíferos marinos, lo he terminado, la parte teórica y ahora simplemente queda gestionar el tema de las prácticas. También me incluyen el título de inglés, el B1 y el B2 entonces ahora mientras hago las prácticas también estaré estudiando el B1 y B2. Escribirías un libro? Tengo medio libro escrito. En 2019 me propusieron escribir un libro y dije que sí. Empecé a escribirlo porque también tenía un montón de notas en el móvil que simplemente era corregirlas y adaptarlas un poco a un libro, pero vino la pandemia, me cambié de agencia no sé si no, al final como que todo el hilo se perdió es algo que lo tengo ahí ojalá algún día poder sacar algo escrito por mí escrito por mí no que me lo escriban. Un proyecto que es ahora mismo de mis prioridades. No es algo por lo que tenga ganas ahora mismo de luchar. Pero ojalá pues algún día, no sé, poder retomarlo y sacarlo. ¿Te ves viviendo en otro lado como Madrid o Barcelona? Pues ya estuve viviendo en Barcelona. Estuve desde noviembre del 2019 hasta junio del 2020. Fue una época de mi vida pues que me marcó y aprendí muchísimas cosas. Al principio estuvo muy bien, luego acabó siendo pues... Para mí, una pesadilla, por culpa de la convivencia. Pero nada, nos vinimos a Alicante cerca de nuestra familia. Solamente yo él y yo, con los perros. Bueno, con los perros no, con Luna. Porque en ese momento solamente teníamos a Luna. Y nada, nos fuimos a una casa del campo. Tenía tres plantas, era... Me encantaba, tío. Solo he dicho nunca, pero hemos intentado contactar con el casero. Muchas veces siempre nos ha dicho, acabo de alquilarla o tal. Ahora nos tiene en cuenta, pero a mí me encantaría volver a esa casa. De hecho, me encantaría comprarla. Porque es que teníamos la montaña enfrente. Era pero nos fuimos porque no había internet y no teníamos coche tampoco para poder movernos entonces pues nada, nos fuimos a la ciudad y nos hemos quedado aquí en la ciudad después de tantas experiencias que hemos tenido en tantas casas y convivencias sin convivencia y todo al final tenemos claro lo que queremos y ojalá dentro de poco, aunque yo lo veo como muy a largo plazo, pero ojalá podamos comprarnos una casa que lo estamos deseando, es nuestro sueño más soñado ahora mismo, y no sería ni en Madrid ni en Barcelona, sería aquí en Alicante las afueras, ya sea cerca del mar o cerca de la monta pero cerca de algo que nos haga sentir bien y sobre todo con una casa lo pues, suficientemente grande como para tener los dos chuchis, así que pues nada, hay que seguir trabajando y seguir luchando por ese sueño que ojalá algún día llegue. Tema hijos, a ver, que tengo 400.000 preguntas, que si vamos a tener hijos, que si queremos ser padres, que cuándo, no sé qué, sí, sí que queremos ser padres. De hecho, me entró ahí ese deseo, ¿no?, de ser madre, yo creo que fue este verano, pero no, no, es momento. De hecho, no vamos a tener un hijo y no tenemos nuestra propia casa. Y cuando tenga una casa y una vida estable, esperaros la foto en Instagram con la ecografía. Pero vamos, que de momento no, no entra en estos planes. Primero a la casa y luego tener un hijo. ¿Qué le dirías a la gente que te lo hizo pasar mal en un pasado? La gente que me ha hecho daño sabe que me ha hecho daño. Es consciente del daño que ha hecho. Porque ya me he encargado yo. De decirles Cómo me sentía En cada momento Entonces ¿Para qué les voy a decir algo más? Es que en su momento Ya lo dije todo Yo confío mucho en el karma Sí que es verdad Que a veces Tarda mucho en llegar el cabrón Pero Confío en el karma Y por último ya La última pregunta Y ya acabamos Es que ¿Qué tal llevo En ser vegetariano. No lo soy todavía Estoy en proceso Llevo muy poco tiempo Es algo que me está pasando mucho Sí que es verdad Que a pesar de que me cuesta Intento disfrutar mucho el proceso Lo único que he cambiado Al 100% Y que he dejado 100% de tomar Es la leche de vaca Sí, sé que los vegetarianos Pueden tomar leche de vaca. Pero algo a mí me decía que, que no Nada, y probé la de almendra, la de soja, la de no sé qué La de avena, no sé qué Me he quedado con la de avellana y arroz es que literalmente sabe a Nutella Huele a Nutella o a Kinder Bueno, no sé Es que está riquísima Realmente la leche solamente la utilizaba para los batidos de proteínas Lo único que he podido cambiar de momento Así que vea que he reducido muchísimo el consumo De hecho, hace dos días le hablé a mi nutricionista y Le dije que me cambiase la dieta Algo que solamente dos días a la semana tenga animales Entonces, fue pues, nada Igualmente es algo de lo que me he dado cuenta De que, pues mira, tenía ganas de compartir Pero no me siento preparada para aguantar lo que, por ejemplo, ayer aguanté por publicar que me estaba comiendo una pizza vegana Lo último que yo quiero es incitar al odio y que me faltéis al respeto por decidir cambiar mi alimentación. Como de momento, no estoy, lo vidente, informada. No sé si voy a publicar el proceso o no. En un futuro, pues, seguramente sí. Pero ahora, nada que tenga. Así que nada, pues, hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis pasado ahí un momento chill conmigo. Que la gente que, pues, no sabía ciertas cosas de mí, que me haya conocido un poquito más. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero!